El simple motivo a tener la apariencia, un gesto, la inclinación sexual, los sueños de un cambio nos van condenando al héroe índice ajeno, que física y moralmente nos va oprimiendo al punto tal de vergonzarnos de nosotras mismas. Vergüenza al caer a la calle, convertirse en un ser estéril que no crea la más mínima señal de bien, sartos. un ser sin creaciones, situaciones que la rutina principal fuente de distracción de alma se encarga de producir laboriosamente para facilitar el trabajo a su creador, el todopoderoso sistema. Un sistema opresor que desde el momento en que nacemos se encarga de vestirnos de celeste y hacernos importantes y si somos hombres o porramos en ropa y muñecas Barbie, creamos el estereotipo de mujer sumisa, trabajadora y bien dotada de todo lo que el jefe del hogar desea, si pertenecemos al mundo de la feminidad sin escapatoria, con miedo y una gran carga muy liviana de afecto, llamada soledad, huimos a sitios y hacia gente que creemos a con nuestra búsqueda de la libertad. También caemos en otro pozo, que muchos llaman escena punk o alternativa, o como quieran llamarla, donde de nuevo nos juzgan y, y señalan, creyendo que todo va a cambiar con letras A, abrazadas en círculos, fantines y marchas. Y si bien esto contiene el cambio, muchos olvidan. Y que grosos fueron Y una los valora más Cuando no los tiene acá Pelea esa alegría La ley de la vida De esta puta vida Pero como me falta tu sonrisa Y como me falta tu dulce sonrisa En el humo de la marihuana Me muero de ti Y me pongo a sonreír. Y yo lo no tuve aquí lo no tuve aquí yo tuve aquí Estamos acelerados Nuestros amigos ya Están a nuestro lado Pecado en Dios! Ya podiste hacer nada ¡No! ¡Están